Únicos días en Granada. X Hogar TV. La feria de los productos de la televisión. La pistola para pintar. El espero para quitar los rayones de los carros. Fajas, bodies, productos adelgazantes. Sartenes en cerámica. Hogar, belleza, salud, tecnología y decoración. Cientos de artículos en oferta y promoción. Únicos días, la feria. En el almacén Jeb. Sí, en el almacén Jeb. De 8 de la mañana a 8 de la noche. Todos los días en jornada continua. Ofertas, descuentos, precios especiales. No te la pierdas. A partir de el sábado 31 de agosto. Allí nos vemos.